Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de oración. Y hoy vamos a estar tratando este tema denominado Enfrentando el Desánimo. Hoy estaremos orando especialmente para combatir el desánimo en la vida de muchas personas, muchos hermanos que caen en desánimo por situaciones diferentes y que vamos a iniciar este tiempo de oración dándole gracias a Dios por su amor por su infinita misericordia Señor gracias gracias por estar con nosotros gracias por bendecir nuestras vidas Señor gracias porque tú eres bueno Dios para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito Señor gracias Dios mío y que estamos delante de ti Padre de la gloria agradecidos contigo, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias Señor. Gracias por este tiempo de oración, en el cual podemos acercarnos a ti confiadamente, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y Él abrió el camino para que hoy tengamos este privilegio de poder acercarnos a ti confiadamente. Gracias Dios. Vamos a estar leyendo, mis estimados hermanos, dos versículos que se encuentran en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6 en adelante, vamos a estar leyendo algunos versículos. De este precioso libro de Deuteronomio dice la palabra del Señor. Esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y él no te dejará ni te desamparará. También dice Deuteronomio 31:7, Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en, con este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus padres que les daría y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides gloria sea el nombre del Señor Qué tremenda promesa hace el Señor y a Josué el Señor también te hace esa promesa a ti Él va delante de ti Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará dice no temas ni te intimides no tengas temor no tengas miedo que no te desanimes bendito sea el nombre del Señor hoy necesitamos Dios de la gloria, cobrar ánimo, necesitamos que cobremos ánimo en este día, en este precioso día, tantas personas que caen en desánimo, por diferentes razones, muchas veces por alguna decepción, por hechos que no esperaban, lo llevan a desanimarse, y el desánimo hace que la persona muchas veces caiga una inactividad caiga en tristeza, caiga en una profunda melancolía, tristeza, también muchas veces produce este desánimo como una pérdida de fuerza e inacción, la persona se vuelve inactiva, Esa, ese desánimo la neutraliza, la paraliza, a otros les baja la fe, o sea otros se alejan de Dios, cuando caen en ese desánimo, se alejan de Dios por cuestiones que le han pasado. Algunos hacen eso y muchos también por el pecado, también se alejan de Dios, caen en, una, en un desánimo en los asuntos del Señor. Y en vez de buscar más al Señor en arrepentimiento, lo que hacen es alejarse de Él, alejarse del Señor. El Señor hoy desea que tú te vuelvas a Él en arrepentimiento y cobres ánimo, cobres fuerza, así como le decía el Señor a Josué, el Señor va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, el Señor está contigo, Él quiere que tú superes la situación, hay otros que se aíslan, hay personas que cuando están en desánimo, se aíslan de los demás, aún se, se aíslan de sus familiares hay jóvenes que cuando caen en desánimo por ejemplo por una decepción amorosa también se aíslan hay unos que se meten en su habitación en su alcoba y no, no quieren ni hablar ni aún con sus padres caen en una profunda depresión lo cual es peligroso ese, ese desánimo lo puede llevar a cometer cosas que no agradan para nada al Señor es que hoy vamos a estar orando para que el desánimo que está en tu vida, se vaya. Hay personas que están desanimadas por cuestiones económicas. Tu economía no está bien y caen en un desánimo tremendo. Están angustiadas, afanosas, desesperadas. Pero el Señor te dice hoy, no temas, confía en mí que yo estoy contigo como poderoso gigante. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos regalas. Gracias Dios porque estás con nosotros siempre ayudándonos. Siempre estás delante de nosotros, ayudándonos siempre. Tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Por eso hoy decidimos no temer y no estaremos temerosos, sino que estaremos confiados en ti, Señor. Hoy queremos enfrentar, Dios, con tu ayuda, el desánimo. Por eso hoy te agradecemos a ti, Señor, por estar con nosotros, por estar siempre ayudándonos, estar bendiciendo nuestras vidas, Señor. Mira esa persona que ha caído en desánimo, Dios. Viera lo que le ha sucedido a su vida, Señor. Hoy estamos, Padre, diciéndote, Dios de la gloria, que nos ayude, que bendiga nuestras vidas, Señor. Bendice, oh Dios, nuestra vida. Bendice, bendice nuestra vida, Dios de la gloria. Queremos hoy, Dios bendito, estar en bendición, no estar, Padre de la gloria, Dios bendito. Queremos cada día estar en tu presencia, estar animado contigo, Señor. Estar como encendido siempre, buscando tu rostro, buscando tu, de, tu bendición, Señor. Ayúdanos en este día, Padre bendito. Te lo pedimos. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permanecer siempre fiel a, no, a nosotros, Señor. Aunque nosotros fallamos, pecamos, nos alejamos de ti, tú permaneces siempre fiel, Señor. Gracias, Dios. Dios mío, gracias. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor gracias Señor hoy nos gozamos en ti Señor bendito seas tu nombre Señor glorificado sea por siempre y para siempre tu nombre Señor gracias te damos Señor gracias por estar con nosotros como poderosos gigantes Señor gracias Dios mío hoy queremos bendecir tu vida en este precioso día Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que mi Dios me los bendiga, a ustedes y a sus familiares. Le damos gracias al Señor por las personas que están conectadas, las que se van a conectar y las que se van a seguir conectando en este día. Bueno, estamos aquí en el devocional, dándoles gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente, Nuevamente en el Devocional de Manantial. Bueno, el tema de hoy es enfrentando el desánimo. El, el significado de desánimo es... ¿Qué significa desánimo? Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y física. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano y el desaliento el cristiano y el desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Es el significado que es el desaliento. Y en, el, y en el diccionario bíblico dice El desánimo es un pensamiento Que destruye la esperanza Sin la esperanza Nos redim... Sin, perdón Sin esperanza Nos rendimos Que es exactamente Lo que el diablo quiere Que hagamos El él interfiere en la comun en la comunicación con Dios y se ter y se termina abandonando la fe. O sea, que por parte del, de la persona que está en, en el cristianismo, o sea, la, la persona que somos cristiana, el diablo nos ataca más que ¿sí? por el desánimo el desánimo lo tenemos en nuestra vida tenemos el desánimo tanto en la persona que no está en Cristo como la persona que está en el mundo el desánimo nos ataca más en la parte cristiana ¿por qué? porque el diablo sabe que si nosotros estamos con el Señor por ese lado él nos ataca y nos pone desánimos a nosotros el diablo a veces nos pone desánimo de no orar nos pone desánimo de no ir a la iglesia nos pone desánimo de no ayudar, de no ayunar nos pone desánimo de salir a predicar la palabra nos, nos da ese desánimo de evangelizar ese es por la parte cristiana que, que, que el enemigo nos coge y nos pone ese desánimo a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos un Dios Todopoderoso que Él nos levanta. ¿sí? Nos levanta el desánimo. ¿Por qué? Porque a veces el desánimo viene porque también hay desánimo cuando sucede algo en la iglesia. ¿Sí? Nosotros le desanimamos. A veces por un algo que el pastor hace, lo desanimamos. A veces por un hermano que hace algo, nos desanimamos. Nosotros no tenemos por qué desanimarnos. Nosotros tenemos un Dios poderoso que es el que nos levanta los ánimos de nuestra vida y en la parte espiritual. El desánimo también le pasa a las personas que están en el mundo. A veces se desanima. Se desanima por falta de empleo. A veces se desanima porque necesitan algo y no lo tienen. Se desanima. A veces este, la persona tiene, o sea, el joven tiene su novia y la novia le hace algo se desanima. Por cualquier cosa se desanima. Esa es las personas que están en el mundo. También se desanima. Le pasa eso también, así como en la, en la parte cristiana. Pero en la parte cristiana más todavía el diablo nos ataca más. Y es que dice Isaías 40:31. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nueva fuerza. Y podrán volar como las águilas. Y podrán correr sin cesar, sin cansarse. Y caminar sin fatigarse. Mira, lo que, mira qué palabras estas que el Señor nos pone. ¿sí? Para que nosotros los animemos. ¿sí? Él nos da esa fuerza como las águilas. Él nos da esa fuerza para seguir avanzando. Él nos da esa fuerza. Para seguir corriendo, sin cansarnos, sin fatigarnos. Esa fuerza nos la da Él. Imagínate, el águila. Él nos compara con el águila. Sí. El águila vuela alto, sin descansar, sin desmayar. Así, esa fuerza nos la da el Señor a nosotros. Que sigamos adelante que sigamos sin desmayar tú que te sientes ahora mismo desanimado el Señor te dice levántate que yo te diga esa fuerza como el águila. levántate que esa fuerza te la da el Señor si estás desanimado por un, por un empleo si estás desanimado que, de, de, de la universidad que te ha pasado algo de la universidad por algún semestre el Señor te dice, levántate, que yo te doy fuerza, levántate y camina, porque yo te dé esa fuerza en la pierna para que camine. El Señor te dice en esta mañana, ven, que yo te ayudo, yo te levanto, yo te doy esa fuerza. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor le dé esa fuerza. De aquella persona que se siente ahora mismo desanimada. No te desanimes. Ven a Cristo. Reciba a Cristo en tu corazón. Que Él te saca de ese desánimo que tienes en tu vida. Levántate. Párate de esa silla, de esa cama, donde tú te encuentres. Para ti. Párate con fuerza. Dile, Señor, dame esa fuerza. Necesito esa fuerza, esa fuerza la necesito yo en esta mañana para, hacer, para buscar lo que yo quiero, de esa esperanza que yo, que yo necesito, esa esperanza de tener mi trabajo, esa esperanza de seguir estudiando, esa esperanza de seguir, de seguir adelante, esa esperanza de sacar a mi familia adelante, esa esperanza de sacar a mi hijo donde se encuentra, Señor, quítame ese desánimo, Señor. Quítame ese desánimo que tengo de que mi hijo no sale de esa droga, de que mi hija está con problemas de prostitución. El Señor te dice en esta mañana, ven a mí, que yo te doy esa fuerza como el águila, esa fuerza que tú necesitas, yo te la doy, te dice el Señor en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque este, Él siempre nos pone... En esta mañana nos pone siempre para reflexionar cualquier tema que ustedes realmente necesitan en su vida que hablemos. Le damos gracias a Dios porque Él es grande y maravilloso y Él ha permitimos que estemos aquí nuevamente. Padre y Dios, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, en este nuevo día, Padre. Gracias te damos, Padre, por las bendiciones que vamos a recibir en este día, Padre. Por las bendiciones que nos diste el día anterior, Padre. Gracias te damos, Dios bendito, por aquellas personas, Dios mío, Padre, que están ahora mismo conectadas, Señor de la gloria. Porque sé, ese, Padre bendito, que hay personas que se encuentran ahora mismo desanimadas, Padre. Hay personas que, no, que, no tienen, que dicen que no tienen esperanza, pero la esperanza la, la tiene en Cristo, en Cristo Jesús. Hay personas que, neces, que están esperando esa esperanza. Sí, hay personas que tienen años de te esperando, pero Dios te dice, no te desanime, que tu esperanza va a, va a venir, tu petición va a venir. Lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, yo te la doy, yo te la realizo. Y búscame, que yo te doy todo lo que tú quieras. Mira qué promesa linda el Señor nos tiene a nosotros. Esas bendiciones retenidas, el Señor te la va a dar en el nombre de Jesús. Pero lo que quiere el Señor en esta mañana es que tú le entregues tu corazón a Cristo. Y Él te va a dar esa esperanza. Él te va a quitar ese desánimo, Señor. Padre, gracias, Señor. Te damos, Padre bendito con muchas personas, Señor, que necesitan una, una esperanza tuya, Señor. Esas personas que están desanimadas, Padre. Dale esa fuerza, Señor de la gloria. Dale esa fuerza para seguir adelante, Señor de la gloria. Dale, Señor de la gloria, ese camino correcto, Señor, que deben de seguir, Padre bendito. Ese camino correcto que deben de seguirte, Padre. Ese camino que vas tú, Señor. Tú vas adelante, Señor, de la gloria. Y nosotros vamos atrás, Señor. Que tú nos vayas guiando, Padre amado bendito. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Levanta, Señor, a aquella persona en esta mañana, Señor, que está desanimada, Padre. Levántala, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. No te desanimes que Dios está ahí. Dios está ahí ayudándote. Él está escuchando. Él está viendo el desánimo que tú tienes en tu vida. Pero Él te dice: Yo estoy aquí. Yo estoy aquí contigo. Levántate. Coge. Levántate, así como el águila, levántate, levántate en esta mañana, el Señor te dice, y podrás correr sin cansarte, podrás caminar sin fatigarte, porque el Señor te llena de esa fortaleza, el Señor te llena tu vida y te da ese ánimo para que siga adelante gracias Señor de la gloria gracias Espíritu Santo de Dios porque tú, tú nos das ese ánimo para seguir adelante y echamos fuera todo desánimo de aquella persona Señor echamos fuera Señor toda mentira del diablo Señor todo desánimo que el diablo le ha puesto a aquella persona en esta mañana y en este día Señor le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Señor y lo declaramos libre Libre para la gloria y honra del Señor En Cristo Jesús Te damos las gracias Padre Amén y Amén Vivimos orando en esta preciosa madrugada Diciéndole a Dios gracias Gracias porque tienes cuidado de nosotros Gracias Dios mío porque no te aparta de nosotros sino que siempre estás atento a nuestras necesidades a pesar que en ocasiones no sentimos tu presencia pero tú sí estás con nosotros Señor tú estás con nosotros como, como poderoso gigante y hoy nos gozamos en ti Señor nos gozamos Señor nos gozamos en este día y queremos Dios de la gloria seguir orando para que estas personas que se han desanimado, sea por una decepción amorosa, por el pecado o por problemas familiares, también la escasez económica, los problemas de dinero, también traen desánimo. La enfermedad, Señor, queremos también animar a esas personas que están enfermas, que no se desanimen, que tienen un Dios que en Cristo Jesús pagó y llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que por su llaga tú eres sano, ese familiar también es sano. También oramos por aquellos que se han desanimado porque no tienen oportunidad, no ven la oportunidad de, de cómo resolver ciertos asuntos, el trabajo, el negocio, la falta de oportunidades han hecho que se desanimen. Dios mío, oramos para que esa decepción amorosa, ese pecado, ese problema familiar, esa escasez económica, esa enfermedad, esa falta de oportunidad, no te desanime, sino que cobres hoy ánimo, el Señor quiere animarte, el enemigo quiere que tú estés en desánimo para aprovechar tu pérdida de fuerza, tu inacción, que te baje la fe, que te aleje del Señor, eso es lo que el enemigo quiere, que tú te aísles, que pierdas la esperanza, que andes en inseguridad, que seas una persona de doble ánimo, eso es lo que el enemigo quiere, el enemigo quiere eso, que sea una, fe, una persona de, de, de, inclinada al fatalismo, que todo lo ve mal porque el desánimo lleva a muchas personas a eso pero hoy el señor te dice cobra ánimo así como le dijo a Josué que el señor va delante de ti él estará contigo y no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides el señor también le dijo a Pablo ten ánimo pues necesito que des testimonio de mí en Roma así como lo has hecho en Jerusalén a pesar de todas las dificultades el señor Siempre te da la salida, lo que Él ha determinado hacer contigo, Él lo hará, Él lo hará. No quedará postrado en la mitad del tiempo, del camino. El Señor dice, no te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vaya. También dice la palabra, también dice la palabra. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Esfuércense todos ustedes los que esperan en el Señor y tome aliento su corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Alzaré mis ojos lo, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor tiene abundantes promesas para, para ti en este día, para que tú superes ese desánimo, ese desánimo se vaya de tu vida. Así que hoy es un día para cobrar ánimo, para tener nueva fuerza, para decirle no voy a estar desanimado. Hoy me agarro de la promesa del Señor, de su palabra, lo que Él ha prometido y me levanto en este día en el poder de Dios con el Espíritu Santo en mi vida porque hoy decidido, decido fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias Dios mío, oramos en este día para que tú des aliento al que se ha desanimado. Le des nueva fuerza al que está cansado, al que está agotado por la situación que está viviendo, por el problema que está atravesando. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que hoy sea un día de victoria, un día de renacer, un día de esperanza, un día en que se cobra ánimo y sigue adelante adelante con el poder de Dios agarrado de la mano del Señor Jesucristo. Gracias te damos Señor por este tiempo de oración, que como siempre es el preámbulo, el inicio de un día de ferviente oración en el Señor. Sacaremos tiempo de nuestras ocupaciones, siempre estaremos con nuestra mente en ti Señor, sacaremos espacio, tiempo para orarte, aunque sea unos minutos en el transcurso de nuestras actividades seculares, porque deseamos estar siempre en comunión contigo cumpliendo tu palabra que dice orar sin cesar, siempre sacaremos tiempo para orar a ti Señor porque tú así lo has determinado y queremos ser obedientes a tu palabra así que mis estimados hermanos y amigos, finalizamos este corto periodo de oración en la mañana pero invitándote para que permanezcas en comunión con el Señor orándole siempre con tu mente, tu corazón, todo tu ser hay el Señor en el primer lugar de tu vida Dios te guarde y Dios te bendiga recuerda que Cristo viene pronto, mantente en integridad y en santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.